Bien, ahora vamos vamos aquí a apariencias, temas y vamos a instalar el tema SeritLit. Vamos a buscar acá el tema SeritLit. Como ven, el tema no está aquí en los repositorios de Wordpress. No está. Entonces lo vamos a tener que bajar desde la página oficial de Serif. Lite. Vámonos a su página. Abrimos un navegador aquí. Y vámonos a la página de Serif. Liste. Bien, vamos a darle clic aquí para ingresar a la a la web de que es la empresa que se encarga de diseñar y comercializar el tema Seriflite. Muy bien, aquí podemos bajar, digamos, la versión gratuita para poder instalar en nuestro WordPress. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle aquí download. Vamos a ponerle nuestro email y descargamos Seriflite. Muy bien, ahora sí, regresamos a la administración nuevamente de WordPress y vamos a instalar eh, la descarga que hemos hecho del tema Series Lite, que ya la tenemos seguramente en la carpeta descarga. Nos vamos nuevamente aquí donde dice temas y nos vamos aquí añadir nuevo, añadir nuevo tema y aquí donde dice subir tema. seleccionamos el archivo, lo buscamos en descargas, aquí está, no y lo vamos a subir y le damos acá instalar ahora. Volvemos a este problema, pero lo que tenemos que hacer es eh, instalar este, la plantilla de WordPress que hemos descargado. verdad Vamos a regresar nuevamente a la administración de WordPress. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a ubicar en la carpeta de descargas, donde hemos, donde tenemos la plantilla ya descargada ok, entonces aquí en descargas aquí está la plantilla ya, seriflite voy a crear yo una carpeta, le voy a llamar serif bien, ahí voy a ahí voy a poner el zip, lo voy a descomprimir ok, voy a descomprimir extraer aquí aquí está, lo he lo he comprimido y ahí está la carpeta de Seriflite ya puedo eliminar este, este zip muy bien, lo que voy a hacer es pasar esta carpeta a nuestro servidor a nuestro servidor lo vamos a pasar y para eso vamos a usar File FileZilla ok, bien, recuerden que esta carpeta está en la carpeta Descargas y dentro de Descargas se ha creado la carpeta Serv. bien, y ahí está ya Seriflite con todos sus archivos etcétera, verdad, muy bien Bien, entonces vámonos. Bien, vamos a abrir, abrimos FileZilla vamos a conectar con nuestro servidor, vamos a poner el nombre de nuestro servidor, nuestro usuario, nuestra contraseña y el puerto. Estos datos, estos datos ya este, se los da su su proveedor de servicio de hosting. Vamos a ver, en mi caso, voy a ingresar a Godaddy. Porque no lo recuerdo, bien no recuerdo mi contraseña, pero no recuerdo cuál era el servidor, el nombre del servidor, etc. Bueno, si en caso ustedes no lo recuerdan, pueden hacer también lo que yo estoy haciendo. Voy a iniciar sesión aquí. Ya estoy en mi cuenta. Bien, me voy aquí a administrar web hosting. Bien, ahora me voy aquí donde dice FTP Accounts. bien, aquí tengo ya mi cuenta FTP esta de aquí le doy a clic, clic aquí donde dice configurar cliente y aquí están todos mis, los datos verdad de mi cuenta FTP entonces esto voy a copiar aquí en FileZilla, servidor el usuario, el username contraseña y el puerto y le doy conexión rápida muy bien. Como pueden ustedes ver, aquí en la parte izquierda tenemos el sitio local y en la parte derecha el sitio remoto. Muy bien, en el sitio remoto, aquí en estas carpetas, voy a buscar la carpeta pública, o sea, public a ver public-html es la que debo buscar okay, public-html bien en public-html tengo varias carpetas verdad y la en la que me interesa instalar seriflite es en Ramos, verdad aquí en esta carpeta vamos a instalar ahí en esa carpeta entonces le damos doble clic ahí y busco aquí blog me voy a la carpeta wp-content ok después de después de blog me voy a wp-content y busco aquí temes la carpeta temes temas bien ahí están todos los temas entonces aquí, aquí voy a voy a trasladar desde mi desde mi sitio local hasta mi sitio remoto la carpeta que se llama Series Lite. entonces la busco en mi sitio local recuerden que eso estaba en en descargas ¿verdad? Antonio, bueno yo uso Linux ustedes pueden hacerlo también desde Windows no hay problema aquí está mi carpeta de descargas ahora voy a buscar la carpeta Serf, ¿recuerdan? Y ahí está Seriflite, ¿verdad? Ahí está Seriflite. Sí, y ahí están ya todos los archivos de Seriflite, ¿verdad? Entonces, este que esta carpeta Seriflite la vamos a pasar así arrastrándola hacia el sitio remoto. Bien, entonces se va a ir copiando toda, todos los archivos de nuestra carpeta de, en el sitio local hacia el sitio remoto. Muy Bien, aquí, como vemos, ver en esta ventana, esta ventana es la ventana de estado. Aquí podemos ver todo lo, lo que se está realizando. Y aquí en la parte de abajo podemos ver las transferencias. Ves las transferencias que se están haciendo. Muy bien, entonces, ya todos nuestros archivos de la carpeta Serif Lite se han se han pasado, se ha mejor dicho, toda la carpeta Serialit y se ha pasado desde nuestro sitio local a nuestro sitio remoto aquí está ya que dice que el directorio se ha trasladado satisfactoriamente bien, vamos a cerrar entonces esto, vamos a salir de acá nuevamente venimos aquí ahora al escritorio de la administración de Wordpress nos vamos nuevo, nuevamente a apariencia, temas muy bien y como pueden ustedes ver aquí está Seriflite ya instalado verdad inclusive hay una hay una nueva versión podemos realizar ahora bien vamos a actualizarla a ver está actualizando la nueva versión y luego la vamos la vamos a activar ok bien ya está actualizada ahora vamos a activarla vamos a activar para trabajar con esta plantilla con Serif Lite bien, entonces ya tenemos actualizada eh, y ya tenemos activada también la plantilla ok entonces si nos vamos aquí, fíjense a visitar sitio, le damos clic ahí entonces ven, ahí ya tenemos la plantilla Serif Lite lista para empezar a editarla Bien, nos vemos hasta el próximo tutorial.